el lenguaje como semiótica social la interpretación social del lenguaje y del significado este es un libro donde se recopilan varios textos escritos por Michael Holiday. una de las razones por las cuales me llamó la atención y quise leerlo es porque está por el término semiótica quería saber en qué sentido se está entendiendo la semiótica y más cuando se relaciona con el lenguaje creí que el término semiótica trataba conceptos eh, actuales. No obstante, lo primero que se aclara en el libro es que eh, es una recopilación de ensayos que fueron escritos entre 1972 y 1976. Es, este detalle hizo de que me llamara mucho más la atención el saber cuál es el sentido en que se está entendiendo el término semiótica. Cabe aclarar que Halliday Nació en Inglaterra en 1925, fue profesor emérito de lingüística en la Universidad de Sydney y murió el 15 de abril de 2018. Mi intención con este video es compartir con ustedes la lectura que voy a hacer del libro e invitarlos a discutir sobre las, los elementos teóricos que trabaja Holley su propuesta eh, teórica. Este video tiene un carácter introductorio, y en él voy a indicar eh, el primer ensayo, la primera parte del ensayo en lenguaje como semiótica social, voy a indicar la estructura de este, de este primer eh, escrito y tocar e indicar eh, las ideas que se trabajan en, en la postura teórica de Halliday. Entonces compartiré con ustedes esta estructura e indicaré cuáles son las ideas que comienza a tratar en este ensayo para darnos a conocer los fundamentos teóricos de lo que él llama el lenguaje el, el, la función social del lenguaje o lo que indica en, su, en el título que se está, cómo está entendiendo el lenguaje y qué está entendiendo por el hombre social pues bien, la primera parte del lenguaje y el hombre social está dividido en seis partes primero el lenguaje y el medio las perspectivas inter e intraorgánicas el enfoque funcional de, lengua, de la lengua y del, del desarrollo del lenguaje, el lenguaje y estructura social, lenguaje-situación y por último el registro. Los tópicos que trata en el lenguaje y el medio social son los siguientes. Primero hace una diferencia entre el medio social y físico, después habla de la función del lenguaje y de la lengua, eh, continúa con una diferenciación importante que él da él da a entender con lo que llama estudios inter e intraorgánicos, interorganismos. Y, por último, habla de la naturaleza de los estudios lingüísticos como tal. En la siguiente sesión, él profundiza sobre las perspectivas inter e intraorgánicas. Lo que hace Jolly es, es explicar cómo estos estudios están relacionados con un carácter individual y grupal de la sociedad. Pone como centro la lengua y dice que ese carácter individual es el, el estudio de la lengua como conocimiento, es decir, cómo nos apropiamos de la lengua. Y el, la lengua como comportamiento es visto desde lo grupal y pone el énfasis en la interacción. Hace la explicación desde los dos puntos de vista, no obstante, termina diciendo lo siguiente. El lenguaje y el hombre social significa la lengua como función de todo el hombre. Por lo tanto, el lenguaje del hombre a hombre entre organismos, o el lenguaje como comportamiento humano. Aquí, la, aquí da la razón del título, el lenguaje y el hombre social, donde él dice que eh, el lenguaje y el hombre social como tal une, une esta relación entre eh, la lengua como conocimiento y la lengua como comportamiento. En el siguiente apartado, un enfoque funcional de la lengua y del desarrollo del lenguaje trata eh, críticamente dos enfoques anteriores para proponer su enfoque funcional Primero entonces habla del nativista, el enfoque nativista, el enfoque ambientalista y el enfoque funcional En el siguiente apartado, lenguaje y estructura social hay varias ideas que, que comienza a fundamentar la postura teórica del, del enfoque funcional Entonces por ejemplo, habla del potencial de significado, de las funciones generales del lenguaje, de la capacidad de aprender de una lengua, del medio como cultura y de las teorías lingüísticas del fracaso educativo. Y por último, habla de la moda del habla y, en, y se eh, ampara o se soporta en verstein en, en, en muy enfáticamente eh, quien de alguna manera también ha trabajado esta, estas funciones eh, esa función ha hecho investigaciones en términos de la, función, de la función social del lenguaje luego tenemos el lenguaje y situación en él explica qué es el contexto de situación y cuáles son los tipos de situación para finalmente hablar de registro como una forma para entender lo que, lo que se ha hecho en, anteriormente entonces habla de lo que ocurre, quiénes participan y funciones del lenguaje como aspectos importantes para poder diferenciar los tipos de situación eh, habla en este mismo sentido, relacionado con lo anterior de el campo del discurso, del tenor del discurso y del modo del discurso para poder diferenciar el registro explica cómo el, dialet, el dialecto es un aspecto del registro y no dos perspectivas de ver la, las funciones del lenguaje y por último eh, indica o explica el potencial del significado ligado a las situaciones de uso de la lengua Pues bien, este es un recorrido por la estructura de la primera parte del ensayo del lenguaje y el hombre social y donde se indican a algunos términos que es necesario profundizar profundizar para comenzar a entender a lo que hace referencia a Halliday con su propuesta teórica de corte so sociolingüística si por alguna razón ha tenido que leer este libro conocer lo que propone Halliday o quiere conocer sobre el aspecto funcional de la lingüística que trata este autor o por cualquier otra razón eh, lo animo a comentar, a dejar sus preguntas en los comentarios con algunos de los aspectos que se quiera profundizar y esto me servirá para realizar un nuevo video donde eh, pretendo no mostrar esquemáticamente la la estructura de los de los artículos sino que vamos a tratar eh, los contenidos, los puntos esenciales de esta propuesta teórica ¿no? por ejemplo profundizar sobre el registro, por ejemplo, el discurso como campo, como tenor, como modo, en fin, no sé digamos cuál es el, el punto de interés, yo estaré leyendo el, el libro, el libro y tratando de, de plantear un diálogo con ustedes. Bueno, eso es todo, muchas gracias, si le ha gustado el video no dude, no dude en dar me gusta. Chao.